RTV Plus y wpr Canal Oficial del Deporte Interuniversitario. <risa> Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches familia, les saluda Shanira Blanco listos para presentar los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy miércoles 19 de abril. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora.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 que tiene también acumulada la cantidad de 105 mil dólares, que son buenísimos. Pero yo sé que usted tampoco dejó atrás el Powerball y jugaste para llevarte 251 millones de dólares, señores. Espero que esta noche sea la noche de su suerte. Como ve, tiene tantas maneras de ganar. Con nosotros, la Lotería Electrónica. Si alguien se pone, que hable ahora o calle para siempre. pegué! ¡Pegué! donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la lotería electrónica. Juega para que te pegues. Rafa tu suerte y busca los instantáneos porque donde quiera te pegas. Señores, pasamos por los sorteos de esta noche comenzando con el Wild Ball. Muchísima suerte para todos los que jugaron. Adelante y el Wild Ball es. Es el número cero, señores, número cero. Pasamos al Pega 2 de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Primer número del Pega 2, número 7, 7. Siguiente número, número 4, número 4. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 7474.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 8, 8 888 pasamos al Pega 4 familia, mucha suerte en el Pega 4 de esta noche adelante primer número del Pega 4 es el número, número 2 número 2, siguiente número es el número 4, número 4 siguiente número del Pega 4 es el 2 señores número 2, último número el número uno número uno número ganador del Pega 4. En la noche de hoy es el 2, 4, 2, 1, 24, 21. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta, oiga, hasta cinco veces. Esos premios menores, mucha suerte, adelante. Vamos a ver cuál es el multiplicador. En la noche de hoy. Y es el número 3, número 3. Pasamos al sorteo de Loto Cash esta noche. Dos millones de dólares. Mucha suerte familia. Adelante. Esta oportunidad millonaria que te brinda Lotería Electrónica con Loto Cash. Primer número. El loto número 25. 25, segundo número, número 18, 18, tercer número, número 24, 24, cuarto número, 21, 21, quinto número, número 7, 7, pasamos al bolo cash de loto, y es, es el número 5, es el número 5, Números ganadores en Loto Cash esta noche son 25, 18, 24, 21, 7 y Bolo Cash número 5. Finalizamos familia con la doble revancha esta noche. 105 mil dólares que son buenísimos adelante. Esta segunda oportunidad de ganar que te brinda Lotería Electrónica con la Doble revancha, mucha suerte. Primer número en revancha, número 20, 20. Segundo número, número 25, 25. Tercer número, número 27, 27. Cuarto número, número 18, 18. Quinto número, número 8, 8. Pasamos al Bolo Cash de revancha 10. Yes. Es el número 8, señores, número 8. Números ganadores en doble revancha esta noche son 20, 25, 27, 18, 8 y Bolo Cash número 8 muchísimas felicidades a todos los ganadores en los sueltos de la noche de hoy no olvides visitar nuestra página oficial de internet, ahí está gv gracias por sintonizar, nos vemos mañana jueves a las 2 de la tarde excelente noche y mucha salud